Y creo que esto ya está. Bien. Ahí está, gente, por fin, ¿no? Sí, sí, si se preguntan. Diego ¿por qué tardaste tanto en en subir la parte 2 de Pico Porque la verdad no tenía ni ganas de hacer la segunda parte. Pero me di las fuerzas para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ¿qué? Vamos a seguir jugando. Bien, eh, aparecimos de nuevo donde estamos. Y bueno, eh, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Se me olvidó cómo. A ver. Así se pega patada así se hace así. ¡Oh! oh. ¡Ey! ¡Ayúdame a bajar! Bien, vamos a ayudar. ¿Cómo no tengo idea? ¿Cómo se saltaba gente? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ah ya. Yeah. Ah, ¿qué, qué, qué, qué, qué, ¿Cómo se agarraba? ¿Alguien sabe? Se me lo olvidé Ah, ok, con la pata estiradora Ya entendí, gente. Ahí está. Yo le digo que estoy haciendo mal. Ven esta parte, ¿no? Tenía que saltar de acá a por aquí. Y recién pensando un poquito, gente. No cómo había que hacer. No? Bien, bien, bien, bien. Gente, uh. uh. ¿vieron? Repero. Miren, miren. Impatada voladora. Buah, oh, anak kosong Hola, ¿Quieres entrar al club, Shushi? ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos, vale. Deja déjame ver No me vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, su máquina quiere quiere es bueno fla The Lord of the Lane. The Lord of the Lane. The Lord of the А, матори, пасудо. No, se no. ve Por el <tose> on classes <laughs> ¡Vamos! ¡Por fin! Lo que me costó esta gente... A ver, a ver gente cómo ese el juego. Level son como la salsa <risa> de <risa> baile. <¿Qué? risa> sí, pero cómo? 1 2 3 4. Oh, es como otra vez Re malísimo el robot! ¿Y dónde están los bebés? ¿Qué es es? ascensor para que sea no sé si es un ascensor la verdad venga venga miren si bajamos ah sí, miren sí yo tenía razón vámonos bien sí, vamos objeto alguno lo de la ¡Es un búnker! ¡No! Es un búnker. Deja de llamarlo el... ¡El buco! 有吧 Water hot. ¿Dónde ¿no? ¿Cómo? va, ¿Cómo ¡Oh, Thank yeah. you. I don't know. Ok, entonces si lo puedo pasar... you <laughs>